Buenas noches, bienvenidos a Revista Los Conjurados. Esta ocasión vamos a platicar con Marcos Castro. Eh, eh, bueno, van a decir dónde está. Bueno, lo tenemos vía telefónica, eh, está saturado de chamba, no es para menos. Eh, se están renovando todos los comités directivos municipales de Acción Nacional, entonces esto es una locura. Pero de verdad agradezco mucho, Marcos Castro, que nos estés tomando la llamada. Eh, eh, bienvenido, buenas noches muchas gracias Erika, muchas gracias como siempre te agradezco el espacio y a todo el auditorio, a todo tu equipo muchas gracias por dejarme participar en tu programa no, sí, pues es que ya nos urgía platicar contigo por todo lo que está sucediendo en Acción Nacional a ver, empecemos pues por lo más fuerte, por lo más complicado eh, eh, ¿cómo, ¿cómo va esta renovación de los comités directivos municipales? pues son 217 para empezar tiene que quedar, pues, no, el, el mejor, ¿no? Tiene que quedar la mejor planilla, porque de ahí viene, pues, para el, 2000, el, el 24, ¿no? El, el, las elecciones tan importantes, entonces se necesita que esté bien aceitada esa maquinaria, porque si no, pues pueden tronar. Entonces te quiero preguntar cómo va, cómo, cómo va este proceso de renovación? Muy bien, y fíjate que, que eso es un, es un buen dato, es un tema importante, Erika, y, y de verdad agradezco que lo podamos platicar. Fíjate que tenemos justamente esta renovación de todas las, nosotros llamamos estructuras municipales en todo el estado, porque tenemos eh, diferentes niveles, tres niveles, que son comisiones organizadoras, en donde tenemos eh, de, de alguna manera el partido con menos militancia, las delegaciones, que es como el nivel intermedio, y los comités municipales ya hoy en día hemos avanzado con prácticamente la mitad de las comisiones organizadoras, se convocaron a 108 asambleas comités municipales que tienen este nivel y de los cuales eh, pues eh, afortunadamente ha habido eh, muy buena respuesta de la militancia veníamos de, de un desgaste, de un proceso interno y también veníamos de una elección constitucional en la cual no nos fue muy bien el 21 y también había cierto desánimo, hoy en día hemos logrado la participación eh, ...bastante representativa de la militancia en cada municipio... ...y solamente te voy a dar un dato que es importante... ...y que da la referencia de las asambleas que vamos hasta hoy... ...son 68 asambleas realizadas... ...de las cuales 60 han sido planillas de unidad... ...y esto implica que no es un tema de imposición... Eh, ...echamos a andar un mecanismo que llamamos mesas Recopan... ...con doble R... ...y quieren decir Reconstrucción y Reconciliación Panista... Y todo lo que hemos hecho es sentar a los liderazgos, a los comités municipales salientes, <coughs> perdón, sí. hemos estado sentando a todos los actores del PAN por municipio para poder llevar a cabo estas mesas de diálogo, y obviamente lo que queremos es que haya este espacio de discusión, si sí hay de repente los ánimos pueden estar calientes en algún lado, pero la realidad es que también eso es algo natural en el PAN, estamos acostumbrados a discutir, obviamente a poder tener ideas distintas, a debatir, pero sobre todo lo que nos interesa el partido. Y creo que es una muestra de este logro que se ha venido generando. Vamos a seguir cambiando en esto y la verdad es que eh, vamos muy bien y eso nos, nos da mucho gusto en la dirigencia estatal. De acuerdo. ¿Cuáles serían los números finales eh, eh, que ustedes están pronosticando? Comentabas de lo de las asambleas. ¿Cuántas va a haber votación? ¿En cuántas podrán ser de unidad? ¿cuál es eh, más o menos la estima y en cuánto tiempo ya eh, vamos a estar eh, con la seguridad de que todos los comités ya fueron renovados? Va, vamos a, como te decía, estaremos ya teniendo renovado, eh, primeramente Dios, para eh, la primera semana de octubre, eh, estaremos ya cerrando todo este proceso. Uy, ya, ¿Ya? es ya, eh, es ya, Marcos. Sí, ya uh, muy cercano, fíjate 15. que además... De manera importante es que se cierra el 2 de octubre con la Asamblea Municipal de Puebla Capital, que por el tamaño de la militancia, la importancia de ser la capital del Estado, pues por supuesto es con la que cerramos, estaremos cerrando ya estas renovaciones, pero también tendremos nuestra Asamblea Estatal, que esa asamblea es para poder llevar a cabo, será el 23 de octubre, poder llevar a cabo las propuestas y la renovación del Consejo Estatal. También así se vota y se envían propuestas para que tenga Puebla representación en el Consejo Nacional y esto será justamente el 23, 23 de, de octubre para que en noviembre sea la Asamblea Nacional en donde habrá justamente la renovación del Consejo Nacional y una reforma estatutaria que se ha venido trabajando desde hace un tiempo. De acuerdo. Eh, marcos pero... Eh... ¿Cuáles, ¿cuántos piensan que pudieran ser de unidad estas asambleas en los comités municipales de unidad? ¿Y cuántas, pues sí se van a echar ahí la, la votación y ya sabes, ¿no? la competencia como tal? Sí, de hecho, fíjate, es, es un tema importante. Nosotros calculamos que estaremos, de estas 108 que, con las cuales terminaremos con Pola Capital, estaremos, estamos calculando que tendremos un promedio de 90 asambleas en unidad, pero fíjate que esto es importante, no no quiere decir que porque están en unidad no haya votación se tiene que llevar a cabo la asamblea en donde ah, okay. llega el miembro del partido se registra, tiene que haber un mínimo para el quórum y se lleva a cabo la votación, en algunos casos donde ha habido planillas de unidad eh, lo que sucede es que se vota de manera económica, que eso lo permite el reglamento okay. y casos como el de que veía apenas en tu programa, el caso de San Andrés Cholula, uh -huh. por ejemplo, que hubo votación no? San Pedro Cholula, sí. San Martín Texmelucan, Tehuacán que tuvo cuatro planillas estos municipios por lo grande y lo importante que han sido y la tradición panista que han llevado eh, por supuesto que tienen mucho mayor participación, pero estamos calculando que en unidad saldrán 90 de las cuales eh, para la 108 las demás serán competidas, pero insisto, se llevan a cabo de todas formas las asambleas municipales. Ah, perfecto, ok. Oye, ¿y cómo les ha ido? Me dijiste, pues vamos bien, pero pero así eh, eh, de verdad, ese sería tu diagnóstico, o sea, este, en algunos puntos ves que luego siempre, siempre está el negrito en el arroz, nada, todo bien… No, bueno, ha, ha habido algunos lugares en donde ha habido algunas dificultades... ...pero la verdad es que nada fuera de lo ordinario, ah, de lo okay. que normalmente sucede... Uh -huh. ...y digo, el, el, el caso, por ejemplo, que me parece que es importante... ...el caso de San Pedro Cholula, que había una propuesta que se platicó... ...justamente con el presidente nacional, con el jefe nacional, Marco Cortés... ...de poder tratar de sacar una planilla de unidad... ...en un principio había caminado, después hubo resistencia para este tema... Tuvimos un problema con el Comité Municipal en donde, pues de repente la estructura municipal había sido desconocida hace un tiempo en el Comité Estatal anterior. Este tipo de cosas lo que nos llevó es que la asamblea se tuvo que llevar a cabo en la calle porque el lugar donde estaba rentado, donde estaba el Comité Municipal estaba cerrado por falta de pago de renta y lo que hicimos fue es ir liquidando esta deuda y como eh, reglamentariamente, legalmente, se tiene que llevar a cabo en el lugar que se ha establecido en la convocatoria, por eso se realizó afuera de donde estaba instalado el Comité Municipal. Este tipo de casos y cosas están sucediendo, pero insisto, son las ordinarias. ah bueno, sí, realmente es mínimo, pues, ¿no? O sea, no mínimo, hay y... ninguna impugnación, nada. Ahí van Exactamente, si hay impugnaciones, no, déjame decirte que ahorita tenemos más o menos un problema de cuatro asambleas impugnadas, entre alguna duda, por ejemplo, de miembros activos que participaron y que no tenían el derecho, tienen que tener un año de miembro activo para poder participar en una asamblea. Algunos no no, no estaban, por supuesto, no aparecían en el padrón. Ese tipo de impugnaciones okay. sí las hay. Y obviamente también el tema que te comentaba ahorita, el tema del lugar, ¿no? Este, en San Pedro de Cholula hay algunas impugnaciones. Vamos, eso es lo que, como como son tantas, de, de manera ordinaria sí hay algunos casos, pero. Nada grave, excepto el caso de Tlaola que aún así, con todo lo que se sugirió y se dijo, esa asamblea se llevó a cabo y, y la diputada federal salió propuesta para el Consejo Nacional Estatal. De acuerdo. Es, Marcos, antes de entrar a otro tema, eh, te quiero preguntar de esto de los comités municipales. Eh, ¿Cuál es el objetivo que tiene Acción Nacional? ¿Cuál es el propósito? Porque estamos hablando de una renovación. Pero no solo estamos hablando de, de, de, de, de un cambio de estafeta de una persona a otra, sino entiendo que hay una voluntad por parte del partido por hacer esto realmente, una reestructuración, una modernización, un nuevo planteamiento de partido que esté a la altura de las miras para el 24, que no la tienen fácil, bueno, ni el PAN ni ningún otro partido, pero... Eso es a lo que voy. Eh, eh, ¿cuál, ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el nuevo perfil? ¿Qué es lo que está buscando ahora Acción Nacional? Obviamente, cuando hablamos de estas asambleas tan pues tan sabrosas, yo como periodista, pues me encantaba ir reportear y bueno, se daban hasta con la silla, y bueno, era la verdad eh, muy apasionante ver estas asambleas, pero pues Dios, ya tiene un rato. ¿A qué, eh, ¿A qué partido eh, nos estamos enfrentando? ¿Cuáles son las, estas nuevas condiciones del PAN? Porque pues, ya pasaron muchas cosas, pasó un liderazgo tan fuerte como el de Rafael Moreno Valle, que ya no existe, que en apariencia pues, se desfondó el partido y ahorita lo están recomponiendo. En ese, en ese cauce va mi pregunta, Marcos. Sí, y además lo, lo, lo dijiste muy bien, Erika. Y voy a partir, de hecho, de, lo, de los comentarios que hiciste, porque la verdad es que tienes mucha razón. Es una lógica que tiene que ver con renovar al partido, no solamente eh, quitar a unos y poner a otros, o ganar una asamblea y, y tener a un partido ensimismado, ¿no? Lo hemos dicho y lo digo además con respeto, pero eh, no queremos a, a un partido que esté viendo el ombligo, ¿no? Que solo estemos viéndonos nosotros. Voy, ...voy a partir de decirte varias cosas... ...que van a poner en contexto... ...lo que acabamos de platicar, Erika. ...pero uno de los, de los temas que más nos llamó la atención... ...es que en la elección pasada, en el 21... ...uno de los partidos que más miembros activos... ...aportó a otros partidos... ...por supuesto otras candidaturas... ...fue el PAN... ...y curiosamente al momento de no tener un espacio de diálogo... ...de no tener esta, este mecanismo natural de la democracia... ...de poder discutir, hablar, solucionar... Pues varios líderes del PAN se van ofreciéndoles en otro espacio candidaturas y lo más interesante es que se van y ganan y entonces eso ha debilitado al partido y uno de los rasgos principales que queremos justamente corregir es que debemos tener a dirigencias municipales así como la estatal abiertos a escuchar a tener diálogo, a poder tener esta parte de la comunicación para que lo que se tenga que resolver se resuelva que se le dé vida al partido es el segundo elemento importante. Por eso esto de Recopan, tenemos que reconciliar el panismo, reconstruir el partido y luego lo que queremos que es el tercer punto y el perfil que buscamos hoy en día en las dirigencias y que estamos tratando de impulsar con estas mesas Recopan, es que también tengamos un liderazgo que tenga la capacidad de buscar al ciudadano. Hoy en día la comunicación del pan con los ciudadanos pues es, es algo sumamente complicado. El segmento ...los segmentos sociales en donde han sido agraviados por la 4T... ...los médicos, los maestros, las madres solteras... ...necesitamos tener comunicación con ellos para que hagamos dos cosas... ...primero recuperar la confianza del ciudadano... ...y segundo que nos vea como una alternativa real de gobierno... ...que eso electoralmente ya se ha demostrado... ...en el caso de Puebla Capital, la zona conurbada... Eh, algunas cabeceras, el PAN ha tenido votación que se ha mantenido, que sigue ahí eso es lo que tenemos que hacer y ahí van encaminadas, ese es el propósito como bien lo dijiste Erika de estas renovaciones de las estructuras municipales, de los comités que tengamos esta reconciliación y que el, el año siguiente empecemos a, a caminar la calle a tocarle al vecino, al ciudadano que le podamos ofrecer un diálogo y propuestas serias y ahí es en donde estamos encaminando ya esa ruta, la estamos trabajando. Termino comentando, Térica, que hemos comentado, tu servidor ha venido comentando de manera muy clara que son tres etapas de esta administración del partido a nivel estatal. La primera es esta, este año, para todo lo que tiene que ver con los asuntos internos, con la renovación, con los diálogos internos. El siguiente año será un año en el que nos vamos a dedicar a hacer tejido social, a tener presencia en la calle, a buscar al ciudadano, como lo había comentado, para que lleguemos al tercer año, ya muy bien posicionados como partidos, para que podamos tener la certeza de que vamos a recuperar la gobernatura en el 24, y por supuesto, la mayoría de los municipios, las diputaciones locales y federales, así como el Senado. De acuerdo. Eh, hiciste un, un comentario eh, en el aspecto de que en el segundo año se va a trabajar el tejido social eh, al PAN se le ha distinguido, se le ha catalogado, se le ha etiquetado como quieras tú eh, llamarlo de que es como que es de las causas, así como de los sectores fifís ¿no? es la palabra de moda que, que ahorita está eh, eh, que son los empresarios, que es el sector clase mediero ¿Hay una nueva perspectiva del PAN? Sí, claro. claro. De hecho, eh, estamos justamente eh, teniendo ya esta vinculación. Eh, las áreas del Comité Estatal, tenemos una área que es vinculación social, que además ha hecho un trabajo excepcional eh, acercándonos a las universidades, preguntándoles qué opinan, qué quieren del partido, acercándonos a diferentes segmentos esto que se acaba de comentar, que además han sido agraviados, ¿no? Lo que decíamos, el tema de los médicos tenido tantos médicos desempleados en el país... ...y tenían que traerse algunos de Cuba... ...y no es un tema de discriminar a alguien más... ...o no, es un tema de que primero... ...la casa es la que se tiene que revisar... ...y no ha sido así... ...por lo tanto, estos segmentos los hemos estado trabajando... ...porque lo que queremos es esto... ...y además, eh, tenemos otra área... ...que es muy importante... ...que lo mencionemos, que es la Secretaría del Campo... ...es un área que ha sido abandonada... ...a partir de esta visión... Eh, ...no solamente ahorita, tiene muchos años... ...que se ha abandonado el campo... Y nosotros en lo particular creemos que tenemos que reactivar no solamente esta, este acercamiento con el segmento eh, del campo, sino tratar de buscar alternativas que puedan lograr la reactivación económica, la reactivación del campo, que podamos justamente lograr que los, los agricultores puedan tener mejores condiciones. Así como esto, estamos haciendo varios, varias cosas como estrategia en la dirigencia estatal, porque lo que queremos es llevar al PAN, a un nivel mucho más cercano con el ciudadano, que esto hoy en día es indispensable. De hecho, la alianza más importante que estamos tejiendo es con el ciudadano. De acuerdo. Eh, te comento: eh, alguno de nuestro auditorio te, te, te quiere saludar. Eh, Lalo Flores, Valentín Juárez, eh, dice: Buenas noches a los conjurados, presente y pendiente. Muchas gracias, Valentín. Garra Puma, Galicia. Carlos Enrique Pando, hashtag UnidosPodemosTodo, Vargas Marcos, eh, Juan Manuel Torres, Julio Ramírez, muy bien Marcos Castro, reconozco tu liderazgo y tu trabajo por la unidad del partido, Jorge Tochi Soriano, Erika Lima nos está viendo, saludos querida Erika, Var, eh, Vargas Marcos dice, excelente líder Marcos Castro, sigamos trabajando juntos, Maf Villanueva, Lisbeth Oropesa, te están mandando corazoncitos azules, Rosas José, excelente trabajo, señor secretario. Erika Lima comenta: saludos cordiales a mi tocaya, gracias y a todo el staff de los conjurados. Lisbeth Oropesa Rodríguez, Miguelina Vargas, eh, Lisbeth dice: manda un hashtag Unidos Podemos Todo, Elvia Ma eh, Villegas, hashtag también Unidos Podemos Todo. Pilar Aguilar Nájera nos está viendo, Eduardo Castillo, Juan Manuel Torres, dice excelente trabajo, secretario. Pilar Aguilar comenta muy bien eh, por usted, secretario. Viri Vázquez, saludos, secretario, hashtag UnidosPodemosTodo, este hashtag ya, ya está de moda, ¿verdad? Ah, ya, eh, Eduardo Castillo también te manda saludos, Mario Rivera. Eh, Pilar vuelve a comentar un proceso interno transparente Araceli García, Eduardo Huoto, eh, saludos desde Tehuacán, el fin de semana tuvimos la asamblea para cambio de comité municipal y todo se dio de manera tranquila y democrática definitivamente un ejercicio que le hace bien al pan en Tehuacán y en todo el estado un abrazo secretario Juan Pablo HL Rocío Priego dice excelente secretario, Ángel Vázquez Saludos, secretario desde la Sierra Norte de Puebla. Eh, Araceli, Aracelia, perdón, García. Experiencia y trabajo, amor por el partido y respeto a los panistas. Es lo que caracteriza a un gran líder, Mar, Marcos Castro, y te manda emojis de aplauso. Eh, Angélica Martínez, eh, Julio eh, Ramírez dice, eh, el PAN Puebla tiene vocación democrática. Es natural que haya eh, diferentes puntos de vista, pero es de reconocer que en todos se ha eh, visto el deseo de los verdaderos panistas para unificar al partido. Eh, Magda González, Romina Rivera, Jesús Díaz González, Francisco Medina, Saúl Tobar Morales, Aldo de la Barrera, te está mandando saludos, Hugo Cosca, Alberto Pérez Peña, también nos está viendo, hola amigo, ¿cómo estás? Carlos Méndez, Andrea Sánchez, Ever Alvarado, Saúl Tobar dice, saludos secretario, Andrés Cerón también te, te está viendo, Romina Rivera, gran trabajo secretario, saludos, eh, Felipe Díaz eh, Sotero, saludos desde Zacatlán, secretario. Oye, tienes muchos fans ese, ¿eh? Híjole, a ver, ah. voy otro ratito y luego ya te sigo con las preguntas porque si no... Eh, Saúl Tobar Morales, muy buen trabajo el que se está realizando, hashtag UnidosPodemosTodo, Romina Rivera también dice Acción Nacional en Puebla tiene un gran líder, Briseida Bello Gutiérrez te manda saludos, XG Lupita, Víctor González, Hugo Pantoja, bien Marcos Castro Martínez, el PAM va por buen camino, Lourdes Carrera, Víctor González, saludos desde San José, Miahuatlán, José Pablo HL dice: La democracia se vive en el PAN, un proceso transparente y participativo. Saludos desde Chignaguapan. Eber eh, Alvarado, saludos al secretario desde el municipio de, de Zacapuasla y de la Interserrana Verónica Ruba, saludos Erika desde Coronango. Claro que Acción Nacional es una opción para los ciudadanos. Vientos. A ver, me quedé aquí. A ver, ahorita le sigo leyendo los comentarios. A ver, eh, Marcos Castro, precisamente eh, hablando de la renovación de las dirigencias eh, en, a nivel municipal, comentaste que cierran con Puebla, precisamente la Cerecita del Pastel. ¿Qué está pasando ahí? Porque, bueno, eh, también hemos entrevistado... ¿no? a la planilla de Lupita Leal, encabezada también por eh, Eduardo eh, Morales, en donde ellos también intentaron participar eh, eh, ante el pues, único que está inscrito, que es Jesús Saldívar, que ya fue eh, eh, presidente del partido y que ¿no? y quiere la reelección, y pues parece ser que va a ir solo como un round de sombras porque pues, les negaron el registro. Ellos ya hicieron una rueda de prensa, tú seguramente conoces más que el detalle de todo esto, que si de la carta que no les están aceptando, firmada por el propio Saldívar y bueno. ¿Qué, qué, eh, más allá de un papeleo, más allá que yo sé que en Acción Nacional este tipo de registros son sumamente minuciosos, o sea, a ustedes no se les puede pasar un papel, no, tiene que estar todo en orden, y eso está bien, porque siempre ha sido así Acción Nacional. A lo que voy es, esto va más allá de estar con Lupa viendo los documentos, ¿no? El papeleo. Eh, eh, se está dando también una lectura política de esto. Es decir, si sí parece ser que hay como un favorito, que es Saldívar, porque, porque va solo, ¿no? O sea, eh, eh, incluso, pues... A la lectura de algunos, incluso panistas, comentan de que lo sano sería pues, que hubiera una competencia, ¿no? Esto que, que tanto ha distinguido en uh, Acción Nacional durante décadas. O sea, sí sería padre pues, que fueran a una asamblea en donde hubiera realmente una competencia, pero parece ser que esto no va a ser. ¿Qué está pasando desde tu óptica como secretario general, Marcos? Sí, muchas gracias, Erika. De hecho, aprovecho para, para saludar y mandarles una, un, un, un abrazo y regresar los saludos con todos aquellos que comentaste y con todo el auditorio que nos está más. Ahorita te van. Los vamos a ir saludando. Pero retomo la pregunta, Erika, y es muy importante comentar que efectivamente, como bien lo dices, eh, la parte de los trámites, de los requisitos, es un tema muy escrupuloso en el PAN y eh, se le pueden dar muchas lecturas, esto que me acabas de comentar, pensar que, que, que el tema es dejar que vaya solamente una planilla, y no es así. Te voy a te voy a explicar un poquito el tema que ya lo hemos comentado, pero de repente también entiendo que es, pues el comentario fácil, eh, sobre todo de algunos, es decir que no se les deja participar, y no es el caso. De los muchos requisitos que se tienen para poder eh, tener una planilla, es voy a comentar algunos, la equidad de género. Si alguna planilla no cumplía con la equidad de género, se le tenía que requerir que eso lo hace una comisión que se llama COP, tal cual es Comisión Organizada del Proceso, que se encarga de este tipo de revisiones. Si alguna planilla no tiene equidad de género, se le tiene que requerir. Si alguna planilla eh, tiene a alguien que no cumple el tiempo eh, mínimo para ser eh, miembro de una estructura, de, una, de un comité municipal, se le requiere y lo mismo pasa con el tema de las cuotas el tema de las cuotas en el caso de la otra planilla que se registró eh, entiendo que finalmente se habían registrado las dos el propio comité municipal le niega el registro a la otra planilla y también ahí lo que tiene que hacer la COP es revisar estos casos uh -huh. cuál es el, el tema que eh, ya incluso eh, eh, ha habido varios cambios por ejemplo hoy en día si tú eres servidor público si estás como, como como diputado, perdóname, ¿ahí me escuchas? Sí, sí, perfecto. Ya. Te decía, si si eres en este caso diputado, regidor, presidente municipal, lo que te, lo que sea un, un cargo de servicio público, estás obligado a pagar cuotas. Y ahí sí. es en donde no se habían cubierto las cuotas. Había una carta de salud de derechos emitida justamente por el... ...por el propio eh, presidente hoy con licencia Jesús Aldíbar, sí ...y entiendo que había habido un acuerdo de pago... Que, pues ...que no se cumplió... ...¿cuál es el tema? Y ahí es en donde entra algo importante que tiene que ver con estos, con estos movimientos electrónicos... ...yo no puedo llegar a algún comité municipal y pagar unas cuotas... ...¿no? ¿por qué? Porque tiene que ser de mi cuenta personal es decir, de mi cuenta que sea a nombre de titular Marcos Castro Martínez, por ejemplo, uh -huh. y tiene que hacerse la transferencia a la cuenta del partido. Y ese es el trámite que no se realizó. Y voy a comentar algo que es importante. Por eso es que, aprovechando el espacio, pues lo que le decimos a la militancia que está justamente con esta confusión, es el que no es un tema de descarrilar a nadie, es un tema de... de que la comisión, o en este caso el comité, solicita los depósitos electrónicos y esos son los que no existen. Por lo tanto, hay esta negativa. Sin embargo, y que es importante, digo, ya ha habido un antecedente y ahora hasta te acuerdas, Erika, pero a nosotros, a Augusta y a mí nos pasó lo mismo. sí Es decir, nosotros hicimos nuestro nuestros pagos, de hecho, en ese momento el comité estatal eh, funciones en ese momento nos requirió dos veces el pago, es decir, nosotros lo pagamos a nivel municipal como estaba establecido, y luego el comité estatal dijo, no tengo registrados tus pagos, y, de, y lo tuvimos que hacer nuevamente, y mm -hmm. eso es lo que está sucediendo hoy en día, entonces no es un tema que les pase hoy en día solamente a ellos, a la diputada, sino al contrario esta planilla tiene que cubrir esta parte, y la parte más importante es que también hay una serie de tiempos establecidos eh, por ejemplo, si la, la comisión o, en este caso, el comité solicita información y da un plazo de 48 horas o 24, dependiendo del caso, eh, se tiene que cubrir en ese tiempo. Y si no se hace, se pierde justamente eh, el tiempo y la forma, ¿no? Ok. Es, de alguna eh, manera Ok, ¿qué, qué, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Porque, bueno... Eh, hasta el momento comentaban eh, Lupita Leal y Lalo Morales que iban a, a, a impugnar y que eh, eh, iban a, a recurrir al CEN. Entonces, a ver, eh, eh, ¿cuáles son los protocolos, por así decirlo, quienes no somos del partido, eh, eh, cuáles son los protocolos de acción nacional en este caso y, y cuál sería la, pues, la salvedad de este asunto? Es decir, en concreto, ¿se van a quedar afuera la planilla, esta planilla y, y va a ir invicto salivar? No, eh, seguramente seguramente eh, tendrá algunas modificaciones eso depende mucho de la COP y de la Comisión de Justicia a la que se refieren eh, eh, los dos panistas que acabas de comentar ahorita sí. tanto Lalo como Guadalupe pueden recurrir al, al Comité Nacional a la Comisión de Justicia que es la que revisa también es una instancia más que revisa los procedimientos. Uh -huh. Y ahí ese, esa, esa alternativa la tienen, entiendo que ya lo hicieron, y también tienen la posibilidad de recurrir al Tribunal Electoral justamente para poder argumentar lo que a su derecho convenga. no Estas dos vías eh, están, ya de hecho tengo información de que ya se presentó en el Tribunal Electoral la inconformidad de la planilla de Guadalupe, Sí. Y obviamente dejaremos que esos tiempos se agoten, porque además son procedimientos eh, que estamos obligados a atender de manera inmediata, tanto de la propia instancia interna, que es la Comisión de Justicia en el CEN, o en este caso el Tribunal Electoral. Entonces estamos en espera de que seamos requeridos de información para que también en ese sentido podamos ser garantes que no se cometió un exceso y en todo caso ordenar la participación de la planilla, si, si fuera el caso. Sí. Y si no, dependiendo también lo que vea el tribunal, es o ratificar que pudiera ser otra otra opción, lo que de alguna manera eh, solicitó el Comité Municipal. Pero ahí es en donde nosotros como Comité Estatal tenemos justamente que garantizar que se cumplan los tiempos, las formas, y que nadie eh, se haya excedido con este tipo de cosas. Claro. ¿A, a, a ti te gustaría que fuera una asamblea? O sea, que, que, que hubiera una competencia. Claro, por supuesto. De hecho, esto que comentó ahorita Eduardo Boto, de Tehuacán, eh, como bien sabes Tehuacán es uno de los municipios más importantes es más no. importante por la capital no solamente en militancia sino como ciudad le ha dado mucha vida al partido, de hecho fue parte de la estrategia y lo que logramos es este ánimo nuevamente de la militancia yo creo en lo particular que si el tema se da en la capital en ese sentido va a servir mucho va a ayudar, pero también me parece que no podemos tampoco en ese sentido eh, ...tener nosotros una postura u otra... ...a nosotros uh -huh. en lo particular, a mí en el tema personal... ...me gustaría mucho que hubiera una asamblea en Puebla... ...porque eso ayuda a la militancia... ...a la vida interna del PAN... ...pero esperamos a que las instancias responsables... ...emitan criterios y nosotros darle seguimiento. De acuerdo... ...es que también... Eh, el, ...el fondo es forma... ...y la forma es fondo... ...entonces, eh, eh, por ejemplo, ahorita... ...Jesús Aldívar está dando entrevistas... ...incluso vi una entrevista... ...el día de hoy... Eh, eh, en donde pues salen la portada hablando del pan y todo y, y, y él habla ya como pues como presidente ¿eh? o, sea, eh, o sea, él habla de las estrategias ¿no? y que se va a ganar Puebla y todo eso, entonces o sea, él él no se está asumiendo como pues como un competidor más, o sea, como quien está alzando la mano y a ver qué pasa o sea, entonces eh, eh, por, por eso eh, reitero esta pregunta, o sea Sí, sí realmente hay las condiciones para que, pues no solo Lupita o Lalo, sino no Juan de las Pitas, que es panista, pueda competir, porque no no se percibe esto, Marcos. Sí, eh, eh, insisto, y además entiendo perfectamente la percepción. Ahí eh, solamente como la, la caja de resonancia que es por la capital, eh, pareciera que esa es el, eh, la constante, pero no, insisto, se tienen que llevar a cabo las asambleas, si, ¿Sí? si efectivamente hubo algún exceso en la negativa que dio el comité municipal se tendrá que ratificar nosotros estamos justamente en espera de esto de lo que definan estas instancias y por supuesto insisto que lo que más lo que más le ayuda al partido es esta competencia no pero también la realidad digo nos ha pasado en otros lados no tuvimos un caso eh, en donde en Guauchinango, en donde el el propio aspirante pues, eh, fue notificado, pero pues, no revisó su correo, este Bien. entiendo que no reconoció el número, por lo tanto pues no contestó las llamadas y pues, cuando le, se le acabó el tiempo pues ya no tenía posibilidad de, de subsanar el, lo que se le había pedido. Este tipo de casos son eh, comunes, pero la realidad también es que tenemos que estar muy apegados a los procedimientos porque eso ha sido lo que le da garantía y certeza justamente tanto a la militancia como a las dirigencias. Y eh, eh, al momento de aclararlo es para que esa percepción se quite, ¿no? Claro, ok. Eh, a ver, te comento, Ismael de Astorga dice saludos al secretario, Alberto Pérez Peña me está eh, mandando saludos y también a ti, Alejandro Chicotencal, dice, dice, ¿cuál democracia si Genoveva eh, se... Y, ay... No, no, no, no, no entiendo, Alejandro. Si me puedes poner bien el, tu mensaje, porque no, no, no se entiende. O tú, Lalo, tú le entiendes aquí. Le estoy pidiendo aquí ayuda al productor, no. porque luego no, no, no me van no a decir, no, no quisiste leer el comentario. No es que no le entiendo. Dis... Ajá. Pero no, está malo. ¿Verdad? Bueno, por favor, Alejandro, me lo puedes volver a poner. Eh, Odilón Rosales, secretario. Eh, eh, muchas felicidades desde Tehuacán, Tehuacán Puebla vamos con todo en las próximas elecciones, Riseida Bello saludos estimada Erika desde Guitamalco Puebla muchas gracias, Maribel Pérez saludos amigo Marcos Castro todo el éxito Cris eh, Chacón dice bien secretario, por fin tenemos democracia en nuestro partido eh, eh, Jackson Cava, eh, en el pan se vive la democracia Rosy Herrera, el trabajo que se vive, que se viene realizando desde hace muchos años en el partido da confianza y certeza con el, el presidente Marcos Castro. Bueno, no es presidente es secretario, eh. José Leonel, saludos, eh, maestro, te dice a Alejandro Chicotencal. A ver, ahora sí. La democracia no existe desde que Genoveva Huerta impuso a Eduardo Rivera ¿Cómo...? Sí dice eso, ¿verdad, La sí, no, sí, no sé. Que lo impuso... Bueno, a que ver. A ella también. Y a ella misma. Y a ella misma, ok. Bueno, Pilar Aguilar dice, tu trabajo y trayectoria te respaldan. Continuamos trabajando por el pan que todos queremos. Briseida vuelve a comentar, saludos al secretario. El sábado es nuestra asamblea municipal y confiamos que todo saldrá favorable para nuestro partido en Guaitamalco. Hashtag, todos somos un equipo ya te ya, ya están pasando ahí el recado eh, Marcos, así como de ay que leches le ojito yo creo Carmen Cid Figueroa, saludos Marcos, desde San Sebastián de Aparicio, la familia Amaro Cid eh, Lolis eh, Gaviño, dice viva la democracia en el PAN, Abel Hernández buen trabajo secretario Job Guzmán, en el PAN se respeta la democracia y los procesos y también Lolis vuelve a comentar Marcos Castro no tiene comparación con el anterior comité. Eso es lo que están mencionando. Déjame ver si no se me fue algo, El ¿eh, aloa y me vas diciendo, ¿no? no es que... Consultor. Sí, ¿verdad? Sí. Es, que, juta, es que son un chorro, eh. Juan Pablo HL, la democracia se vive en el PAN, un proceso transparente y participativo. Salud desde Chignahuapan. Ese ya la había leído, ¿verdad? Ok, ya, ya. Que, que, que no se me pase ninguno, porque luego me regañan. Ok. Marcos, perdón que te esté tomando más tiempo, le prometí 10 minutos, híjole, no me creas Marcos, eh, a la otra no me vayas a creer, ahorita le echamos tercera y ya te dejamos trabajando, porque sé que eh, estás eh, eh, ahorita eh, con una carga de trabajo muy grande, a ver, finalmente te quiero preguntar, a ver, en el caso de Genoveva Huerta, eh, eh ya sabemos la historia, expuso por su propia versión en redes sociales que pues la sacaron prácticamente de, de Tlaola, el presidente municipal y sus hermanos, pues amenazándola, le dijeron que te sales o te sacamos, eh, por favor no vuelvas y que fue por órdenes tuyas. Eso es lo que comentó Genoveva Huerta, en, bueno, tú, tú ya lo escuchaste de su viva voz, pues. Después, eh, eh, vaya, incluso el tema lo retomó eh, el gobernador diciendo que, bueno, que, que eh, tenía que hacer valer su fuero eh, de diputada federal, cosa que está haciendo, y bueno, también algunos panistas, pues, no, se han apostado por esto, sobre todo por eh, el, el, el, el ataque, bueno, pues no es ataque, ¿no?, pero pero sí la determinación tan tajante de sacarla del presidente municipal de Tlaola, ¿no? Y, y a querer o no, pues el presidente también, ¿no?, embarró ahí tu nombre. Te pregunto, ya, ya has dado respuesta, eh, obviamente, el partido de manera oficial, tú mismo en tus redes sociales has subido ¿no? La, la respuesta, que sí la tomaron en cuenta en la asamblea, en la asamblea que no estuvo, por cierto, porque bueno, vea, dice que la sacaron. Finalmente, lo que yo te quiero preguntar respecto a este caso, que sí fue muy sonado, que bueno, hasta el gobernador opinó en su mañanera, es de que eh, eh, sí queda expuesto, o, o, o una pa de parte de un grupo del PAN, la evidencia de que pues esta unión que tanto se, se, se había pues comentado, que con la presencia de, de Marco Cortés, el, eh, en, en San Andrés, ¿no? Cuando vino a Puebla, pues ahí todos en la foto, y como que sí parecía, ¿no? Que como que todos iban juntos, pues, como que, que, como que la foto como que, ¿no? Como que se rompió. A ver, ¿cuál es tu, tu, tu óptica de esto? Más allá de la versión oficial que todos ya sabemos. Eh, eh, esta, esta, obviamente, tiene una lectura política que, que pues, no es muy buena para Acción Nacional, o sea, que como que queda ahí eh, eh, una fisura, como que les hacen el feo a los genovistas, morenovallistas, no sé cómo llamarlos, al otro grupo, en fin. Eh, eh, ¿cuál, ¿Cuál es tu óptica de todo esto? Y si has hablado ya con Genoveva, porque muchas veces esto pues, se soluciona políticamente hablando también, haciendo una llamada, haciendo política, ¿no? Y más entre ustedes que son panistas, ¿Qué ha pasado con, con esta situación? Ya. Bueno, primero que nada, muchas gracias ahí por, por la pregunta, me parece que es muy importante, déjame, si me lo permites Erika, eh, agradecerles a todos los mensajes que acabas de leer, comentarle a Biceida que efectivamente estamos al pendiente de Guaitamalco será este fin de semana, tendremos treinta eh, y tantas asambleas más que se llevarán a cabo este fin de semana y luego vendrá de Puebla y con eso estamos cerrando como lo platicábamos al principio. Pero entra la pregunta y déjame darte algunos elementos de manera muy rápida. Eh, lo he comentado y yo sigo insistiendo que está faltando a la verdad, la diputada, porque no pasó. De hecho, tengo ya la declaración del propio alcalde desde inmediatamente el de lunes cuando sucedió todo. este En lo particular, yo no tengo ninguna injerencia ni con la policía ni con el alcalde. Y déjame darte un dato importante. Se está manipulando la información porque ese ayuntamiento, de hecho... Eh, no ha habido ninguna negativa de parte de la dirigencia a que participen eh, todos los amigos panistas que están cercanos a Genoveva. Al contrario, nos hemos dado cuenta que sus principales activos, sus principales municipios donde han estado recurriendo es en donde se gobierna y justamente por esta relación de haber sido candidatos en la elección anterior. Este municipio de La ola era muy cercano a ellos... Sí. parte de la información es que efectivamente hasta comieron juntos, ¿no? Eran sus amigos, sí. la sacaron ahí a la mitad del pescado, que se estaban comiendo un huauchinango precisamente, un huechinango perdón, se lo estaban comiendo, no, la invitaron para tantito, le te quiero comentar algo, y ahí afuera, pues, se la cantaron. Según... Esa, esa, esa, esa de, sí. de es la versión la de es Genoveva. Es la versión de Genoveva. es una versión distinta, y yo lo que digo, y que ahí es en donde me parece que vale la pena... Ya ahí cerrando ese tema, lo he estado insistiendo sí. si, si la diputada tiene pruebas, que las presente, vamos ah, Está este, complicado, ¿no? Claro, o sea... pero además el asunto es que es un poco esta posición del de, de dicho Y lo que tenemos que nosotros garantizar, en términos generales El comité estatal, la dirigencia ha estado garantizando Que esos excesos no sucedan, si es que llegan a darse Yo te lo puedo decir, porque además al momento de a mí lo estuve checando justamente ese día que yo venía bajando de Vicente Guerrero cuando me enteré y, y no hay tal. Es decir, no votar, por eso insisto, se está faltando a la verdad y me parece que se tiene que decir así con todas sus letras. Si hay elementos, que los presente. Y hay dos instancias. La instancia del partido, que es esta comisión de justicia que hemos comentado, y la fiscalía, para que pueda tomar algún, alguna, alguna determinación. Como no lo han hecho, y ahí es en donde viene esta parte y con eso... Eh, pretendo de ahí dar paso al último tema eh, pues es en donde eh, presenta ante la Cámara de Diputados justamente un, un documento en donde pide que se le garantice su foro constitucional no y sí. resulta que esto, este tema tampoco es válido jurídicamente es inválido porque porque ella no estaba realizando tareas propias o de su propio encargo como legisladora sino era un tema partidista interno me explico Sí. Y primero, este tema no fue vulnerado en términos del derecho, no fue vulnerado y por lo tanto también se pretende hacer ruido con este asunto. Y lo que quiero decirte es, yo también he ya presentado ante el, propio, ante el propio Comité Nacional un documento y el presidente municipal igual, en el que nos ponemos a disposición para lo que se tenga que investigar, revisar, preguntar, porque por supuesto que vamos a negar este asunto, insisto porque falta la verdad. Y ya refiriéndome al documento que te acabo de comentar, el artículo 61 de la Constitución, le da justamente, por un lado, al presidente de la Cámara, la eh, obligación, el derecho, la, la potestad de poder salvaguardar el foro constitucional de los diputados. Esa es la lógica y por eso es que lo ingresan ahí, pero insisto, no estaba desempeñando este tipo de labores y por lo tanto pareciera que lo que se pretende es hacer ruido. Yo vuelvo a insistir y, y de verdad dejaré el tema... Después de platicarlo contigo, estimada Erika, no volver a hablar del tema porque me parece que el tema ya está superado. El que el que acusa está obligado a probar. Y si se dice esto, pues se tiene que recurrir a las instancias, tendrá que ser en esa lógica. Y además te diría otra cosa, platiqué justamente con Santiago Clín en esta semana. Sí. Él como presidente de la Cámara, eh, justamente para irme a ponerse su posición... ponerle un escrito para decirle que, pues por supuesto que el tema no fue así. Y la parte interesante es que pues, el propio Santiago me dice: no hay, jurídicamente no tiene sustento, ¿no? Y además entiendo que allá se tendrán que hacer los, los movimientos necesarios. Que eso también lo tendremos que dar a conocer, porque si no, se sigue haciendo ruido de algo claro. que no fue, que no existió y que está haciendo con la intención de poder eh, llamar la atención. Y me parece que eso no está bien. Y de ahí paso al tema de la, de la unidad del partido, este Madérica. Por supuesto, estamos trabajando en esto, esta, esta foto que nos comentas con el dirigente nacional, con el jefe nacional, por supuesto que fue en ese sentido y también entendemos que habrá algunos, de todos los de es decir, la unidad del partido no son solamente estos actores, son los más de 20.000 mil miembros activos que tiene el, el, el partido, que han participado, que están dispuestos a estar en sus asambleas municipales a nivel local, se, se ha dirimido el tema de la unidad justamente con estos criterios y eh, nosotros vamos a seguir insistiendo, de hecho yo te diría vamos a seguir extendiendo la mano como dirigencia para que tengamos esta unidad, no solamente con ellos lo haremos con todos los comités municipales, liderazgos regionales como bien sabes, tenemos municipios como Tehuacán que se han ganado muchas veces, San Martín San Nicolás, Buenos Aires, muchísimos municipios en donde tenemos expresidentes municipales, ex diputados locales, federales, hasta senadores vamos a seguir trabajando con todos seguramente habrá alguno que no se querrá sumar eh, por alguna visión particular de las cosas, pero nosotros vamos a seguir trabajando en eso, porque efectivamente, como lo dijimos en un principio, queremos un partido unido, fuerte, trabajando, dejando de lado las diferencias personales, individuales o de grupo, para poder salir a conquistar al ciudadano. De acuerdo. Gera Luna de Ita, buen día Marcos Castro, dice, unidos lo no podemos todo, Alex Pisil, secretario, gracias a usted, se ve el cambio en el partido, Tenía años sin democracia en Puebla. Emilia Manzanares, saludos desde Atlisco, secretario. Eh, eh, Pilar Nájera, todo el estado contigo. Tony Ávila, saludos al secretario. Sin duda, pieza importante para la unidad de acción nacional en Puebla. Carlos Méndez, Genoveva Miente, dice. Eh, Germán Torres Romero, te está mandando saludos. Julio Ramírez. Qué raro que la diputada siempre ha presentado fotos y videos de todo lo que la acusa y justo en lo que ella dice no tiene cómo comprobarlo. Delfina Hernández, eh, saludos al maestro Marcos Castro, todo un ejemplo bueno para el PAN Acción Nacional y un gran amigo, le eh, dice un gran amigo, eh, la presidenta Augusta eh, eh, también es una pieza clave para el equipo, Julio Ramírez, exacto, lo único que hace esa candidata es ensuciar al partido, qué lástima, pues no, no, no es candidata, si hablamos de Genoveva Huerta, pero no es aspirante a la gubernatura, ¿no?, pero si candidata, no, no es, actualmente es diputada federal. Heriberto Ramírez, saludos amigo, te dice, Lolis Gaviño vuelve a comentar, en el PAN apoyamos la unidad a la que se nos está llamando eh, Marcos como líder y como secretario general. Aldo Arturo Vázquez. Hola, buenas noches. ¿Cómo dice, cómo va usted, cómo ve, sería, ¿no? ¿Cómo ve usted con lo de El concurso de altares de Tezuitlán Puebla? Ah, caramba, ¿por qué están preguntando eso? Ah, no, que, que, que, que ¿cuándo vas, no? Yo creo, al concurso... Trae, trae, de... que, trae, trae una propuesta con, con Pilar Vargas, que es nuestra Secretaria de Promoción Política de la Mujer, Ajá. de hacer concurso estatal de ofrenda. Ah, ok. Sí, Están trabajando, tuvieron la iniciativa por allá, y la verdad es que en lo particular, amigos, me, me, te lo tengo que decir, me agrada mucho la idea, tenemos que también fortalecer la parte de las tradiciones y ya la secretaria Pilar está trabajando en el tema. Ah, ya, pues ahí está, ya la respuesta, Aldo. Este, Mich comunica... Dice, con el liderazgo de Marcos Castro y Augusta, el pan va mejor. Eduardo Guoto vuelve a comentar. Genoveva miente. Sabemos cómo le gusta y manipula todo a su conveniencia. En Tehuacán los panistas estamos con Augusta y Marcos Castro. Héctor Chicotencar. Excelente liderazgo. Hay que promover la unidad y limar asperezas. Siempre a la luz de la verdad. Rocío Priego con Marcos Castro y Augusta tenemos la mejor dirigencia que puede tener nuestro partido, no queremos que vengan a dividir ni el PAN Estatal ni el Municipal, Muñoz Jesús, sumando desde Cuautlancingo, Armando Castro Unidos Podemos Todos, Rocío Priego vuelve a comentar, todo el Estado estamos contigo, Noemí Tepetl, dice el Partido de Acción Nacional necesita más líderes con convicción y principios, excelente Marcos Castro, Claudia Corona saludos secretarios desde Shostla y eh, Fran Lop, el gran amigo de los poblanos, Marcos Castro, Torres saraí también te está mandando saludos, y creo que eso es todo, si, si se quedó alguno, pues una disculpa, pero, pero leí lo más posible. Muchísimas gracias Marcos Castro por tomarnos la llamada, y pues, pues por prestarte a esta, a esta charla con los conjurados. Al contrario, Erika, de verdad, muchas gracias. un saludo a todos los que escribieron, les vamos a contestar, por supuesto, estamos al pendiente de todos los procesos internos. Si me lo permites, eh, estimada Erika, voy a reforzar este, esta idea de cualquier asunto que pudiera estar con alguna irregularidad, el comité estatal, la comisión encargada del proceso, los órganos internos, estamos justamente para servirle al militante. Queremos tener trabajos y procesos internos muy transparentes para que todo mundo esté convencido de participar. Y por supuesto, lo que vamos a seguir haciendo es extendiendo el diálogo con todos. Incluso hemos buscado a aquellos que se formen en algún momento del partido, los estamos invitando a que regresen, es un criterio que, hay, que ha puesto Marco Cortés, nuestro jefe nacional, desde hace un buen tiempo recuperando líderes, panistas, que habían, no habían encontrado eco hacia dentro del partido y tuvieron que salir. Hoy en día se ha recuperado mucha gente y nos parece que esa es la ruta. Tenemos que fortalecernos todos tenemos que lograr la unidad y por supuesto estimada Erika vamos a lograr ser justamente un partido nuevamente atractivo para el ciudadano y yo no tengo duda vamos a recuperar la gobernatura del 24 las presidencias municipales el senado las diputaciones locales y federales y por supuesto vamos a recuperar la confianza de todos los ciudadanos en este en este gran estado que es Puebla de acuerdo finalmente Muñoz Jesús dice que te manda saludos desde eh, Cuautlancingo y Pedro Luna desde Nealtican, te están mandando saludos. Muchas gracias Marcos, pues pasa muy buenas noches y, y ahora sí, ya te dejamos para que sigas trabajando. Muchísimas gracias, un saludo a ti y a todo tu equipo, que estén muy bien. Gracias Marcos. Bueno, Marcos... Eh, Castro, eh, actual Secretario General de Acción Nacional en una llamada con nosotros eh, eh, en los conjurados había muchas preguntas, hay muchas dudas bueno, él dio su postura a cada una de ellas, muchas gracias por su compañía, muchas gracias por todos sus mensajes, les juro que traté de leerlos todos, si se me pasó uno, pues discúlpeme usted si te gustó esta entrevista dale like y compartir, échate un clavado a los conjurados y sigue en nuestras redes sociales Pasa una excelente noche. Besitos. Bye.